Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% asegurada, pero hoy no voy a hablar de toxicidad, voy a hablar de mujeres y los videojuegos. Ya sé que alguno puede pensar que me vaya a que, que, me, que me voy a tirar a, al, al circo romano y me van a comer los leones por lo que vaya a decir, pero es que el vídeo va más enfocado a los hombres más que a las mujeres. Y es que por alguna razón que, que sí comprendo, pero no comparto y nunca he compartido, la verdad, nunca me he comportado de esa manera es eh, y visto desde fuera puede parecer gracioso cuando ves a una a un hombre eh, que ve eh, que está hablando por, por las redes mismamente no por Twitter o por Facebook y se da cuenta de que esa persona que le cae también no, y, y que habla de videojuegos Resulta que es mujer. Y entonces ya la cosa cambia. Ahí la, la persona, la mentalidad, digamos, cambia. Amén de los comentarios que se empiezan a suceder una vez, como que se revela el, el misterio. ¿no? Pasó hace unos pocos días una usuaria de Twitter eh, enseña abiertamente fotos de perfil suya y los comentarios de los hombres eh, no, no se podían dejar esperar vamos o sea, qué bonito setup <risa> se referían a las estanterías que tenía justo, justo detrás tenía una estantería llenísima de videojuegos la verdad increíble la colección yo pienso que las mujeres, eh, eh, no hay que tenerles miedo por, mm, tampoco, o sea, o sea, miedo en el sentido de, de entablar conversación con ellas, miedo en el sentido de, por ejemplo, si quiero mm, pedirle una cita a alguien, a una a una mujer que me gusta yo lo hago había una cosa que me decían de pequeño y era que el no ya lo tienes y con esa misma regla de tres así es como he ido también no es que haya tenido una vida amorosa eh, totalmente plena porque ni estoy casado ni tengo hijos al final, pero sí que he tenido a grandes amores y grandes personas que han pasado por mi vida, eso sí que, eso sí que eh, tengo que reconocerlo, sobre todo, bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, ya me, ya me estoy metiendo yo en mi, en mi, en, en mi propia experiencia entonces por ejemplo en este en el tema este de, de esta chica ¿no? no voy a decir quién ni nada pero bueno si me está viendo sabe quién eh, que estoy hablando de ella eh, oye es una chica ya está es guapa es verdad es guapa eh, pasa un poco como con la streamer de esta Avi. Eh, que sí, que es guapa, que... A ver, que es una mujer, que... Ya está. <risa> porque de verdad ahí es cuando el hombre pasa a ser un poco... y siento decirlo porque pertenezco al grupo de hombres, pero no, acabamos siendo como un poco... como unos monos. Como unos mandriles, como unos desubicados Por Dios, que me sale la vela de Recines, de, de Antonio Recine y, y me da ganas de daros con la escobilla de, de, del váter en la boca. Porque veo los comentarios y digo, digo vamos, a, a ver, a ver qué dice este. A ver qué dice este, a ver qué dice este. A ver, tener un poquito de cabeza. Lo primero que una mujer no quiere, bueno, una mujer, ninguna persona, quiere es que por el simple hecho de ser... lo que sea... te presten más atención... ¿vale? o porque seas un hombre... y eres guapo... te vayan a tratar diferente... en el momento en el que descubren que... que no eres... Eh, ese dibujito... del perfil... Que, que sueles poner... y que eres una persona real... y que además eres una chica y que además eres guapa, ¿vale? ¿vale? Entonces, si, si, si, nadie niega que que a, que a los que nos gustan las mujeres, pues nos gustan las mujeres y, y, y nos quedamos en la retina eh, el, la belleza de una mujer y, la, y depende del gusto, ¿no? de cada uno ¿no? pero pero no por ello tenéis que ser tan precipitados por ejemplo ¿eh? precipitados me refiero a, a a ir ya venga ya habla conmigo ya, eh, sígueme en twitter ya que hacemos no ya que hacemos no ya es como no no es así o sea imagino yo me imagino que me viene una mujer Así, sin más, salgo de, de, de, de la puerta y me viene una mujer, guapa, además guapa, y me viene y me, viene y me dice, ay Dani, porque yo, yo te quiero mucho, yo te sigo, en, en, tu canal es lo mejor, Entonces, bueno, eres un eres una fan, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Así que, y, pero... Y, pero, pero cásate conmigo yo tú yo estoy hecha para ti y dice bueno pero si no me conoces de nada que me llamo daniel morales que no me, que no soy el vengador tóxico vengador tóxico es un personaje que me inventaron no, no hay no hay más no pero yo Igualmente quiero quiero casarme conmigo. Mira, aquí tengo los papeles y al, y al abogado. Y este es mi padre con las de la escopeta, Es mi padre. Eh, es un, bueno, es un, lo que he planteado es muy exagerado, ¿no? Pero ¿entendéis que la exageración o la premeditación no, no, no son buenas? No, no debería de haber un. Hola, qué tal. Me llamo. ¿Qué es lo que te gusta? Porque luego la vida te puede llevar ciertamente, es verdad. La vida te puede llevar a conocer personas grandes personas en internet. Vamos, eh, como dije antes, una de las personas a las que más no eh, puedo decir. Creo que lo puedo decir y eh, la conocí precisamente en aquellos tiempos de todavía de fe, bueno, de, de Facebook no tanto, era más bien Messenger por foros y esas cosas que eran lo más habitual en aquella época. Y con eso me quedo, me quedo con que realmente conocí a una persona que, que siempre estará en mi corazón, siempre, porque. Realmente, todas las personas que han pasado por mi vida van a estar en mi corazón. Pero me alegra de que, por ejemplo, en nuestro caso, pues, tuviéramos el tiempo que, que sí, que nos conocimos por por internet y tal. Y, y de hecho, hasta el tercer año no, no nos conocimos. También era, era, era, era muy difícil eh, poder poder ir y venir y tal, por lo tanto, sobre todo ir, y, en fin, pero después de tres años, eh, si realmente quieres a esa persona o realmente estás interesada en esa persona, das el paso, no hay ningún problema, está bien, está bien. Lo que, eh, lo que creo que no le gusta nada nada a las mujeres es mm, a los babozos como el chocas y como estos que van eh, que no te miran ni a la cara y que, que te miran directamente al canarillo. Yo creo que eso es lo que realmente mm, la pesadez, ¿no? Pero esto no lo digo porque sea un gran entendido en mujeres o, o en sociología, simplemente intento aplicar la lógica de, de cómo actuaría una persona ante una situación. Si una persona eh, se interesa por mí, mmm, antes de pedirme matrimonio me tendrá que, que pedir por lo menos... Eh, no sé, una cita, un hablar conmigo, eh, no sé, por mucho que cambien los tiempos, por los tiempos, la, las formas, eh, siempre hay un, un paréntesis como, como para poder pensarlo, ¿no? Esto no es como Las Vegas, ¿entendéis? Y sobre todo... Eh, ya para terminar, que tampoco quiero hacer un, una reflexión tan larga es eh, ¿qué hay? De, o sea, de raro en que una mujer, ahora mismo sobre todo, eh, antes a lo mejor era un poco más, dif, más complicado y eran y aún así había mujeres eh. aún así ya, en mi época ya había mujeres que jugaban a los viejos o sea que eh, vamos a tranquilizarnos pero eh, es verdad que había menos vale pero ahora en el 2022 hay yo diría que incluso hay casi más o, o, o el mismo número entre hombres y mujeres en el, en el mundo de los videojuegos se ve en youtube se ve en Twitch, se ve en, en todas las plataformas en twitter también en, o sea, no es una cosa... No es una cosa... Paladí... Es... Es una cosa normal... Que hay que tomar como... Algo normal... Y como digo... El, el, los mayores avances... Bueno... O es lo que... Lo que pienso es que los mayores avances que hay en la sociedad... Se producen... De una forma pacífica... Y... De una forma... Eh, pausada... Pero con la mentalidad de la normalización, de normalizar algo que valga la redundancia es lo más normal del mundo, como que una mujer juegue a videojuegos. Ahora, porque una mujer juegue a videojuegos eh, no te tiene por qué gustar más que una mujer que, que no lo juegue. Eh, también cometemos ese error ¿no? de, de, de intentar creer que, que una persona que es afín o que le guste las mismas cosas que a nosotros eh, tenga que ser nuestra pareja perfecta y no tiene por qué ser así no, no tiene por qué ser así, he visto a matrimonios que, que el, el marido es de derechas o la mujer es de derechas, hablo ideológicamente. Y, y el otro es de izquierda y, y se pelean cada dos por tres por, por la política pero los demás se llevan eh, perfectamente da igual y dices tú, bueno, ¿y qué hacen este, estos dos personajes tan contrarios juntos? Pues sencillo que a la hora de la verdad a la hora de, de decidir una cosa o de otra eh, quedan en un acuerdo y si unas personas que son tan distintas pueden lograr eh, llegar a un acuerdo, por supuesto que pueden quererse casarse y amarse y respetarse, o, lo que, o no casarse y quedarse ahí de novios toda la vida, pero bueno, habéis, eh, espero que hayáis entendido un poco mi pensamiento sobre todo este tema. Eh, no os quiero dar más la chapa, nos vemos en el próximo vídeo en Toxic Game Channel. Besos a todos.